No, a mí no me gusta, no me gusta la verdad, eh, pero es eso Estoy jugando a Dark Souls O sea, es eso <risa> No sé, no tiene nada que ver Fracky ese El pobre hombre ese que será un cacho de, de parguelita Vale, eh, a chuparla A chuparla, sí. Vamos a pillar nuestra recuperación Esto es absorbe tela, tela, tela de De maná, pero bueno Bueno Bueno, crack Vamos a ponernos el hacha, eh Frascos de Estus y vamos directamente a por ello. A por este de aquí. Va a salir el en breve. Lo que tenemos que hacer es ponernos el bastón rapidísimo. Cuantito que veamos eh, dónde sale. Que sale en el puto medio casi siempre. Onda middle. Y ya sabéis que me pone maldición, hijo puta. Y apaga, ¿sabes? Apaga la maldición que me pone. Y ey, ey, ey, ey, ey. está muy, muy, muy central, ¿eh? Está muy central ahora. Es una putada para obtener el poderío de poder darle. Pero creo que lo matamos ya. Nice. Eh, va a salir el diágono ya, va a salir el diágono ya Va a salir el diágono ya, no, vale No, no, no, vale, ok, ok eh, Es este de aquí Ya no aguanto más, dice Ay, qué bonsai eh, Ahora sí que sí, eh, nos ponemos esto Metemos aquí bien duro, para quitar todos los tontos estos del medio Que tenemos aquí al puto diágono Basura, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, chaval Buah, chaval, frasco de esto, frasco de esto, ¿vale? Eh, le metemos aquí, no, no, no, no Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí No. Otra vez nos hemos metido donde no nos debíamos meter. Me cago en mi puta vida. Wow. Wow. Chaval. Wow. Vale, tenemos que ponerle un frasco de esto. Se nos está resistiendo este porque tiene mucha eh, cobertura de peña. O sea, tiene un montón de cobertura. Loco. Y no puedo pegarle. Ellos, que no puedo pegarle, ¿no? Tiene tanta peña aquí que... ¡Oh, esta! ¡Hijo de puta! Se me escapa y todo ello. Diágono, basura, loco Un momentillo, porque es que ahora se complica la cosa pues Estamos como la en la mitad de la vida Tenemos que pegarle bien duro aquí Contra el muro aquí eh, Es que no podemos dejar... que eh, qué chiste, tío! ¡Qué cabrón, tío! Ahora, ahora tenemos que cortarle ese golpe Me da igual lo que pase eh, Le voy a pegar, le voy a pegar hasta el infinito y más allá Joder, puta, me ha pegado en el bastón Me ha pegado en el bastón Diágono, diágono, diablo Vale, lo tenemos. Si no nos pone la maldición de puta madre, lo estamos achantando aquí. Os flipa. Restablecemos esta mina. Le damos bien duro. Le damos bien duro. Murieron todos. Murieron todos. Price de San, gente. Price de San. Tenemos el puto muñeco. El puto muñeco. Y la alma del diágono, Flipa. Bueno, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Tenemos que irnos ya directamente al valle boreal. A darle, básicamente... Y despedir a nuestros amigos que se van ya. hey, ¡Say goodbye! ¡Thank you for the hell, bro! tiene todavía tiene que crecer mucho. De meternos bien duro Bueno, espera un momento Ahí estamos Cargamos, cargamos, cargamos a todas Cargamos aquí a todas Ahora No vea Está muy, muy guapo este boss, tío Está precioso, tío Está precioso, loco Precioso Ahí está, ¿eh? la segunda fase es brutal la verdad brutal qué pasó Kingman? me cago en la puta apá puto York de mierda eh... ¡Ah! y right now right now podemos, podemos. ahora vámonos nice no queda un toque le queda un toque le queda un toque menos mal que hemos equipado eso Menos mal que hemos esquivado a ese loco. ¿Vale? Estamos preparados, papi. Estamos preparados, papi. Guapísimo. Guapísimo este boss, tío. Guapísimo este boss. Guapísimo, tío. La verdad es que Dark Souls siempre me sorprenderá. Jugando los mil millones de veces, me va a parecer guapísimo, tío. Con unos final bosses que están bastante definidos. Las físicas también son la polla, Sinceramente. Las físicas de este monstruo en concreto O sea, bueno, si no sabéis, por así decirlo eh, Pues el mensaje, ¿no? Aquí hay un mensaje que aparece eh, sí, no, no te estás te acostumbrado coño. a que ellos están aquí Cuando streameo dar sol para eso Para dar por culo, básicamente O intentar picarme No son frustraciones, loco, pero yo qué sé Sois un poco pesados, la verdad Pero a ver, lo entiendo, hermano O sea, sé que os aburrí en vuestras putas casas Muchísimo Os aburrís tela, loco, pero bueno Nice Nice Ahora mismo no puedo mirar, o sea, ni de coña No voy a cenar ahora, vamos ¿no? Vaya Mara. Follen bonsai molbit que follen. Tío, chaval. Poder. No, no, no, no, no. Vamos, coño, dos golpes, churra, dos golpes, macho. Hijo de puta. Muere, hijo de puta, bastardo. Si no eres nada, no eres nada, tío. No eres nada, tío. <risa> Hoy Nago me estaba secando el pelo Madre mía, sí, he estado la ducha Eso no sí sé Con un bocadillo viéndote, qué cabrón, tío Buena, por fin Es muy, muy pesado, tío, muy pesado Mirad este punto de Este punto de la historia es bastante guay, eh El fuego se apaga Y espera a su último señor, sabéis que me estoy haciendo el juego de, de buena honra Si sido golpe Me he comido tres pociones de Tres pociones de magia el Príncipe Lodri está, eh 300 calorías de vida Dios. <risa> Aquí nativo, multi Y para abrir Hola Nicole de ti. Lo siento Nicole Tenía que decirlo pensando Armando No ello Pero sí que es muy complicado Porque cuando estoy corriendo Tengo que Con, con el labio Loco Así con... No es coña ¿eh? No es coña Siempre lo he hecho Jugando a Dark Souls Para la cámara Porque la cámara No la puedo cambiar Ya lo sabéis ¿de más? <risa> Vaya loco Ha besado Armando Yo creo que el podemos Tiene que mantener Las columnas vivas ah Buena Toa ¿Has usado hat? La si sido golpe, más que si era yo que sea dos golpe, hermano ¿Sabéis qué pasa ahora, no? ¿Sabéis qué pasa ahora, no? No lo sabéis, ¿no? No lo sabéis, ¿no? Con este bicho... Reverencia antes de pelear contra él Y ahora veremos Veremos en qué se convierte la hija de puta Ella mete bien duro, en verdad ¡Puta! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Te va a dar un NPC para matarlo a Dark Souls? ¿Sabes? En la vida <risa> Yo, <bro>. Madre mía no nada, <risa> Madre mía Let's fight Get ready for the next battle Complicado, ¿eh? Este boss es complicado, ello. complicado ello. Ahí está, la anciana, eso era la puta anciana, ¿vale? Hombre, claro, si la mata, se va a vengar de ti este es mi boss preferido de Dark Souls 3 Sin duda alguna Súper, súper bonito eh, Segunda fase, empieza a dar vueltas como un trompo flipante Subí eh, o sea, Es más sencillo, no sé, claro, hombre Los cojones, eh, como, como se pone tanto hack Encima voy a poner hack en un juego que, que quiero tanto Como Dark Souls, jaja, ja, ya me jodería Bonsai Madre Segunda fase, segunda fase ya. Vale, el aliento. Uf, casi me agarra. Me agarra y me mata, eh. ¡No! Es un bomb más fácil dentro de lo que cabe, pero bueno. Ahí está la segunda fase. La segunda fase, os vais a cagar la segunda fase. No va a parar a vueltas como un trompo, loco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Es brutal, le tengo este. A ver, mi final, o bueno, boss preferido. Es normal que le tenga pillado el timing, ¿no? Digo yo. Te has Dalkiri, muchísimas gracias por ese mega follow, crack. Espero que disfrutes del directo y, por supuesto, de las personas que forman parte. ¡No! ¡Ah! Fallé la bola, tío. De esta gran comunidad de en Twitch. Bienvenido, mi hermano. Vamos. Come on, dude Come on, dude You can select right now, bro ¿Veis que los magos, por así decirme? O sea, por así decirlo, empiezan a escalar muy muy tarde en el juego Pero bueno Oye, descarado, papá Mira el morbid Mira el morbid ¿Sabes cuál es el timing perfecto de este bicho? ¿Lo ¿Sabes? Perfectamente He hecho el timing perfecto, loco Pero perfecto Está Timing pecarle, pe de pri pri prigarle Pegarle el primer golpe con piromancia A todas. Que rula <ríe> Es por los, eh, por los emotes, campeón eh, Vamos a ver, tío Chetísimo, tío este Final boss es guapísimo Dios, he rulado mal, tío He rulado mal uh, Que me voy, eh. me voy ya, vamos Me voy ya, loco No Dios no, tío. Joder. Vamos a ver, tío, si podemos rular por aquí, porque si no. ¡Nos pega, nos pega, nos pega! ¡Oh! No, no, no, no, no, tío. Joder. Tenemos que esquivar. Wow. Wow. nada tío. Nothing, bro, nothing. Seis frascos de estos. El... Ni la primera fase. Ni la primera fase, vamos. y Qué guapo este bicho, tío. Es flipante, loco. Ahí tenemos la segunda fase. Qué duro, eh. Es duro, eh. Es duro, tío. Dios. Dios. Yes. Diablo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante, para atrás. Vamos para adelante, para atrás. Vámonos, negro. ¡No! ¡Uf! Uh! Vamos. Vámonos, coño. Let's fucking go. No, no, no, no, no, no, no, no. ¡Oh! ¡Dios! ¡ah, diablo! Aparta de mí No, no, viene Uf, ¡Viene el dragón, tío! ¡No! ¡Uf! Viene el dragón, le queda poco de vida Le queda poco de vida, bro Queda poquito de vida Vámonos, vámonos, coño Vámonos, una bola de fuego, gente Una bola de fuego y se muere ¡Vamos! ¡Vamos! Sit down, please ¿Qué a ir, bro. <risa> <risa> a todos los es que no puedo leerlo, tío. No puedo leerlo porque me tortea que el loco. Me tortea que flipa. Ver, Os enseño. Os enseño que un, un mago es potente. Pero muy, muy timeado. Muy, muy timeado. Suficiente timeado. Madre mía.